De pronto ambos entendieron que el vínculo más fuerte entre las personas se da a través de la historia común. Dos seres humanos tienen lazos de unión verdaderos, a veces irrompibles, cuando solo ellos son capaces de recordar detalles de momentos que vivieron juntos en el pasado. Momentos en los que hubo bromas, risas, angustias o pesares. El basamiento del amor se llama historias comunes. Si dos individuos tienen esa historia, pueden reconciliarse más fácilmente. Si no la tienen y desean amarse, necesitan crearla. Se inclina hacia mí para abrirme la puerta. Y yo tomo conciencia tanto de su altura. Me sobrepasan unos 15 centímetros y yo llevo 10 de tacón. Como de su aroma ahumado y seductor como una hoguera en la playa se supone que las personas importan es bueno que las personas signifiquen algo para ti que las eches de menos cuando no están soy pobre y criminal pero creo que tú vas a ser mi mayor delito una vez que alguien le daba el beso de su vida todos los besos que venían después se quedaban cortos han pasado 35 años, he cambiado dos veces de ciudad, me he mudado cuatro veces de casa, he viajado mucho, en seis o siete ocasiones he llegado a creer que no podía seguir viviendo si alguien a quien estaba seguro de amar como jamás había amado a nadie me abandonaba. Y guardo fotografías, cartas, regalos que en su momento recibí como prueba de un amor que puede ser para siempre. Apuré que Simón había pasado por muchas decepciones, pero, increíblemente, seguía creyendo en ese invento de borrachos, según Chabela Vargas, llamado amor. Yo no soy la persona correcta. Habrá manuales de psicología pop que digan que es porque ando en plan perseguido, sin capacidad de abrir la puerta de mi corazón y así. Pero yo creo que más bien estoy comprobando lo difícil que es toparse con alguien que se vaya quedando sin que te des cuenta. Solo cuando pasan los años te das cuenta de que el amor vuelve a suceder, aunque no tendrás ninguna certeza de su grandeza ni de su frecuencia. Pasan los años, relaciones más o menos buenas, encuentros furtivos, noviazgos efímeros, ilusiones en dobles, pero no las grandes historias de amor, las chingonas, como las que hablan en las canciones rancheras, las que te dan explicación a la soledad y a las malas compañías, a los via viajes solitarios, aquellos que pasaron sin dejar huella, las que dan sentido al futuro y llenan la certeza del presente. Chico, Chico.